Entre la extensa oferta académica que tiene la UAS, se encuentra el posgrado de Ingeniería. ¿Quieren saber más de ello? ¡Acompáñenos a verlo! Me gustaría platicarles del de, de posgrado y nuestras diferencias con respecto a otros posgrados que hay en la región. El posgrado en Ingeniería es un posgrado profesionalizante, lo cual eh, se diferencia de los demás posgrados en lugar de buscar, eh, formar investigadores, nosotros tratamos de buscar profesionales que vayan a trabajar justamente a la industria, a las empresas o incluso creen sus propias empresas. Este posgrado también se dif diferencia de los demás porque tiene tres componentes. Un componente de especialización, que es, eh, este lo podemos encontrar también en los demás posgrados, un componente de prácticas, y un componente de innovación tecnológica. Este componente de innovación tecnológica se dedica justamente a encontrar, eh, transmitir lo que es el proceso de desarrollo de productos eh, innovadores, ¿sí? donde se empieza a trabajar desde las eh, necesidades o especificaciones del, del cliente hasta llegar a una planificación del desarrollo manufactura del producto. Por otro lado, también tenemos la parte de la gestión de proyectos de innovación, donde vemos eh, metodologías justamente como el Project Management ¿sí? de, del PMI, o el Project Management Institute, y eh, vemos también tecnologías ágiles, tanto para el desarrollo de productos como para la gestión de proyectos. Finalmente... Tenemos la, el curso de creación de empresas de base tecnológica, donde llevamos justamente a través de, de técnicas eh, bien conocidas cómo crear un producto y cómo llevarlo justamente a la satisfacción del cliente o buscar esa vinculación justamente con eh, nuestros consumidores. ¿Sí? Esa es una de las grandes ventajas que tiene este posgrado. Este posgrado está en vías de, de, de consolidación con la parte del PNPC, tenemos una participación de, de más de 10 eh, doctores, ¿sí? tenemos algunos profesores con el, el grado de maestría o nosotros ofrecemos maestría y doctorado. De tal manera que podemos formar ya sea en dos años un profesionalizante con cierto eh, grado de especialización o en cuatro años un, un eh, es, eh, especialista con grado de doctorado que puede abarcar problemas mucho más profundos en lo que sería la empresa o en el desarrollo de productos innovadores. ¿Sí? De manera particular, yo me enfoco en lo que es el diseño electrónico y la parte de redes de telecomunicaciones. Nosotros buscamos brindar eh, soluciones a, a problemas diversos aplicando justamente estos dos conceptos. También nosotros eh, incluimos lo que es eh, la parte de diseño, en, en digamos a bajo nivel, nos enfocamos desde el diseño de microprocesadores, sobre todo microprocesadores que pueden ser especializados en la, en la parte de... de de aeroespacial, nos enfocamos en la parte de redes en chip donde tenemos eh, ya varios años desde el 2015 trabajando y siendo punteros en el área de redes en chip definidas por software, eh, nos enfocamos también en la parte de redes de telecomunicaciones donde estamos dándole justamente eh, este giro al, a las redes desde la parte tradicional a redes definidas por software e incluyendo sobre todo muchos aspectos de la eh, seguridad eh, eh, cibernética. Bien, el, me, para finalizar me gustaría invitarlos justamente a que conozcan nuestro posgrado a través de la página innovaciontecnológica.uas.edu.mx. Muchísimas gracias.